Buenas tardes a las 16.35 horas de hoy, 9 de noviembre de 2006, se da inicio a la audiencia preliminar reservada número 11 -001 6101 864 2006 02674 solicitada por la doctora Janet Patricia Peláez-Rama, fiscal local de 105, escrita de unidad de estructura de apelo, mediante la cual solicita... Eh, orden de captura de las dirigentes levantadas por el presunto delito de auto calificado con circunstancias de agravación la presentación de la presidencia la, presidencia, la doctora Aide Isabel Ludo Morán, juez 37 penal municipal con función de control de garantías Se declara abierta una audiencia preliminar para solicitud de orden de captura. Se concede uso la palabra a la señora fiscal para que sustente su solicitud. Bueno, inicialmente para efectos de registro, me voy a acertar. Inicialmente para efectos de registro me vuelvo a identificar. La fiscalía se encuentra representada por Janine Fabricia Peláez Ramos, fiscal 205 delegado, adscrita a la unidad de estructura de apoyo ubicada en la carrera 29, número 1845, piso primero, bloque C. Sí. En esta tarde, en la Fiscalía cumple el espacio, de la señora juez para solicitarle orden de captura en contra del señor René Montoya Velázquez, identificada con cédula 70.471.468 de Caicedo, Antioquia, fecha de nacimiento el 9 de junio de 1977 en Caicedo, Antioquia. Y el señor José Gilberto Pacabaque. Identificado en un cero de 79.631.525, nacido el 15 de enero de 1968 en Soraca, Boyacá, hijo de Rosso Pacabaque y Rosa Pineda. Los hechos eh, anunciaron en un lugar, en se solicitud, en un lugar el 4 de octubre del año 2006, en un lugar iluminado al Maceo Casal Oriental Roots, diagonal 109, número 1872, una almacén de propiedad del señor embajador de Pakistán eh, Mohamed Nawaz los hechos en relación a que en la mañana del 4 de octubre del año 2006 siendo aproximadamente las 15.50 horas se encontraban en el almacén Kazakh oriental sí. agradezco que no corra tanto porque no me no a captar los hechos entonces ocurrieron el 4 de octubre de 2006 en un almacén ubicado en la reunión al 100 1872, al parecer propiedad del eh, embajador de Pakistán. Sí. Continúe, por favor. Y gracias. Eh, Siendo aproximadamente la hora que menciono, ingreso. ¿En ¿Qué horas? 11.50 horas de la mañana sí. se encontraban en el almacén la señora Ligia Hoyos de Rojas, ella es administradora del establecimiento y estaba sentada en su escritorio efectuando labores de contabilidad. En ese momento ingresaron dos señores quienes fueron atendidos por uno de los empleados, en ese momento el señor René Montoya Velázquez. Como se tenía que mover los tapetes, que es una parte de los enseres propios que vende el almacén, eh, y le colaboró otro de los empleados, don José Moreno uno de los sujetos le preguntó por las medidas de los tapetes y el otro se dirigió a doña Ligia Hoyos la agarró por las manos, la sujetó, la obligó a callarse y le colocó en el cuello un puñal en ese momento el otro sujeto golpeó al señor René Montoya obligándolo a caer y los ordenan subir al segundo piso del establecimiento en el depósito, no se encuentran otros elementos y el sujeto le exige sí, doctora José, pues, me interrumpa. yo tengo aquí eh, de acuerdo a lo que usted ha y eh, la información que da, que da todo el es René Montoya Velázquez. y René Montoya es quien está siendo agredido continúe por favor eh, el sujeto le exige a la señora Ligia le diga dónde está la caja fuerte, ella le indica y el sujeto la obliga a abrir la caja fuerte. En el interior se encontraban la suma de 29 millones de pesos, tres chequeras, dos tarjetas de cuenta de ahorro, un paquete de cheques posfechados de clientes, un celular marca Nokia 1100 310 436 El sujeto le arranca igualmente una cadena y la golpea. Cuando van a salir, le dice el sujeto, hablo comillas, dígale a ese de puta que venimos a terminar la diligencia de ayer en Medellín. Volviendo a abrirla y tirándola al piso, el sujeto la encinta y la mete en el depósito. Los sujetos huyen del lugar. En esas circunstancias, la denunciante, Doña Ligia, presenta a la correspondiente denuncia penal, correspondió a esta delegada el mismo día de los hechos, presentó la denuncia penal. Eh, se inició las labores investigativas y es así como la policía judicial eh, ubica a uno de los... procede a entrevistar a uno de los empleados, más exactamente a don José Nilsson Moreno Palacios. Y eh, las labores se establecieron claramente... Y voluntariamente el señor, en presencia de su defensor, esto es, y manifestó, y atendiendo lo previsto en el artículo 282 del Código de Procedimiento Penal, y en presencia del señor defensor, doctor lobo Vladimiro Nariño, ¿sí? y procedió a contar y a narrar. Eh, que él en compañía del señor René Montoya Velázquez en compañía del señor José Gilberto Pacabaque Pineda que queremos manifestar al despacho, es el vigilante externo de los vehículos ubicados uh, frente al almacén y, y él y otros dos sujetos tuvieron una reunión una reunión en aproximadamente el día 9 de julio en julio del año 2006 y en esa reunión, según manifestó él, eh, manifestaron, acordaron llevar a cabo este hurto al establecimiento. Igualmente manifestó en, en ese interrogatorio en forma libre que eh, se le manifestó que aparte del hurto, la eh, posibilidad de efectuar el secuestro al señor embajador Mohamed Navas propietario del establecimiento comercial mm, él le manifestó que no estaba interesado en participar en este tipo de eventos y eh, igualmente manifestó que no se reunió en las ocasiones con estas personas, pero que el señor momento Montoya Velázquez le dijo que si él comentaba alguna circunstancia de lo expresado en esta reunión eh, recordara que él tenía el conocimiento donde vivía su familia, toda vez que los dos nacieron en el mismo municipio de Caicedo, Antioquia, y se conocen de tiempo atrás. Tanto que el que lo ayudó a vincular a José Nilsson a la, a la, al establecimiento fue don René Montoya Velázquez. Ante esta situación y a la manifestada por esta por este señor y procedió la policía judicial igualmente atendiendo las órdenes de esta delegada en consecuencia eh, a verificar otras circunstancias se llegaron las eh, entrevistas de eh, doña Ligia y da cuenta igualmente del de, eh, gusto de las circunstancias eh, igualmente la entrevista de doña Rosana Leito-Nortiz, que es otra de las empleadas, ella manifiesta que lo único extraño, eh, pues ya no se encontraba presente en el lugar de los hechos, que lo único extraño fue que eh, el vigilante externo no trabajó eh, los tres días siguientes a, a la comisión del, del hurto, no hizo presencia en el lugar. Igualmente la policía procedió a la búsqueda de, de circunstancias y es así como se llegaron antecedentes penales estableciendo para el señor Nené Montoya Velázquez que eh, la Fiscalía de la Unidad Delegada 36 de Medellín Antioquia eh, hizo una solicitud de antecedentes en el año 2006 dentro del proceso 79-27-31 y en la por el por el delito de receptación falseada documento privado falseada material en documento público hizo una solicitud de orden de captura posterior cancelación eh, esto más la cancelación se llevó a cabo el 31 de octubre del año 2005 es decir en este momento el señor está vinculado eh, en una investigación penal en la unidad tercera de fe pública y patrimonio de la ciudad de Medellín eh, por la premura del diligenciamiento estamos a la espera de una certificación para saber el estado actual del proceso en cual sin señor Pacabaque Pineda José Alberto, la Fisca, unidad de policía judicial pudo establecer que en este momento el juzgado penal de circuito primero de Bogotá doctora por favor háblase este el micrófono para que quede la grabación Gracias. Y el juzgado primero penal de Bogotá efectuó una condena a 26 y 20 días de prisión, no concedió la ejecución condicional eh, confirmada por el Honorable tribunal por porte ilegal de arma de fuego y hurto calificado en circunstancia de agravación punitiva. Y el juzgado 47 penal de Bogotá, igualmente lo condenó a 12 meses de prisión eh, con conceder la ejecución condicional por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Eh, y ahí han entrado unas investigaciones por una unidad de, de seguridad pública en el proceso 409033 y en el 406459 igualmente la unidad según de seguridad pública modificaron esta circunstancia eh, considera esta delegada en consecuencia nos encontramos eh, claramente al delito de hurto calificado en circunstancia de agravación punitiva prevista en el artículo 239, 240 en su numeral junto lo que hace violencia contra las personas circunstancia de agravación punitiva en su numeral décimo cuando en su parte que correspondiente a cuando se acuerdan dos o más personas para la comisión de un ilícito esta conducta inmediatamente comporta detención preventiva toda vez que la pena supera los cuatro años y estaremos hablando eventualmente de una pena mínima de cinco años, seis meses. Eh, inferimos razonablemente como se ha expuesto que los mencionados señores son autores y partícipes de la conducta investigada. Eh, de otra parte, eh, es claro que se cumplen los requisitos eventualmente para una imposición de medida eh, correspondiente a la continuación de actividad delictiva. Esto es, eh, los señores tienen claro, han estado vinculados a procesos penales, tienen claro la consecuencia de su actuar. Y aún así, desde julio del 2006, han efectuado una serie de reuniones para la comisión un delito en particular en este momento nos hablamos del hurto calificado en circunstancias de grabación eh, de otra parte el hecho de estar gozando de medidas sustitutivas de la libertad el señor que tiene una eh, condena ejecución condicional en este momento y eh, hay sentencias condenatorias en contra de los mencionados señores y consideran consecuencia en la fiscalía que la solicitud de la medida es necesaria es cual proporcional a um, a la investigación que está delatando y por lo tanto le solicita respetuosamente a la señora juez expedir la correspondiente orden, nos permitimos colocar a disposición de la señora juez los, el material probatorio que tiene como la denuncia el informe de policía judicial el interrogatorio a que fue sometido el señor en constancia de que se respetaban todos y cada uno de sus derechos y las interrogatorias de interrogatorio de quién? Señor, el interrogatorio aquí, interrogatorio que se efectuó el señor José Nilson Moreno Palacios. ¿Y ¿Cuál es la cuantía del ¿Sí? bueno, la cuantía del hurto. En ese momento nos en 29 millones de pesos en efectivo. No tenemos el reporte en este momento de que han sido girado, cobrados cheques o documentos que se encontraban dentro de la caja fuerte. ¿Quiere usted darle lectura a la denuncia? Darle lectura a la denuncia, claro que sí <tose> La denuncia fue entablada entonces por la señora Ligia Hoyos de Rojas el 5 de diciembre ante la unidad de estación de policía de Usaquén y me permitió leer los hechos Estábamos en el, en el escritorio haciendo mi trabajo de contabilidad entraron dos señores, el señor René ya los atendió tenían que mover los tapetes y vino otro empleado José Moreno para ayudarle uno de los delincuentes les preguntó por las medidas de los tapetes. El otro me agarró hacia mí y me agarró las manos. El sujeto me obligó a callarme y el sujeto con la mano me tomó los, las dos mías y sacó otro puñal. Me lo colocó en el cuello mientras que el otro sujeto golpeaba a patadas a René. Nos ordenaron subir al segundo piso y nos metieron en un cuarto que es el depósito. Nos dijeron que nos tiráramos al piso. El sujeto que me llevaba a mí me dijo que lo dijera dónde estaba la caja fuerte, la señalé y me empujó hasta llegar allá. Cuando estábamos en ese lugar me dijo que abriera esta caja. Estaba muy asustada y traté de tranquilizarme. La logré abrir, sacó la plata mientras que el otro sujeto estaba cambiando a los muchachos de cuarto. En ese momento el sujeto me pegó un puño en el estómago y me dio la cadena de oro y me la arrancó. Y me dijo, dígale a ese... Diputa que vinimos a terminar la diligencia de ayer en el En ese momento me puso un plomo en el cuello, me obligó a tirarme al piso y trajo cinta pero no pudo colocarme, Entonces una pita y me amarró las manos y me dijo que si me movía me llenaba de plomo y se fue. Agachada fui hasta el otro cuarto donde me habían metido los empleados les quité el seguro de por fuera. Preguntado, diga al despacho si la cuneta que narra el día de hoy testigos de los hechos. Contestó, los dos empleados. Preguntado, diga al despacho si al lugar de los hechos llegaron unidades de policía judicial para la verificación de la conducta delictiva. Contestó, sí, los uniformados de la SIGIU. Preguntado, diga al despacho si los hechos narrados se habían sucedido con anterioridad. No. Preguntado, diga al despacho si usted sospecha de alguna persona como autor o partícipe de los hechos. No. Preguntado, diga al despacho si en la comisión de los hechos investigó un tipo de violencia. Si me intimidaron con un arma blanca, nos agredieron físicamente. Preguntado, diga al despacho si en el lugar se logró encontrar algún evento que conduzca a la judicialización del responsable del hecho denunciado. No. Preguntado, diga si al no. despacho si en el lugar en que se sucedieron los hechos cuenta con sistema de cámara de video. No. Diga al despacho si en el lugar de los hechos cuenta con personal de vigilancia privada. Hay alarmas en la empresa Eterna. Preguntado, haga despacho una descripción de los elementos que fueron montados con la conducta de la inuncia. Las Contestó, la suma de 28 millones de pesos, sí. tres chequeras, dos tarjetas de cuenta de ahorro, un paquete de cheques por de clientes y el celular marca Nokia 1100, número 310-436-0938 preguntar, diga al despacho si tiene algo más que agregar o corregir. No. Y se encuentra firmada por doña Ligia Hoyos de Rojas con su respectivo número de cédula. Los documentos que va a poder venderse, doctora. Los documentos que va a poner a la disposición del despacho. Gracias. mm -hmm. awesome. Pero para aclarar de esta audiencia, entonces quiere usted decirle a, al despacho cuál es el hecho que señala a René Montoya Velázquez como probable autor del delito calificado con circunstancias de agravación a que usted se refiere. ¿Cuál es la evidencia que usted vivió es ese interrogatorio efectuado al señor José Nilsson? Moreno, eh, que fueron las personas que participaron en el acuerdo y él manifestó en, en las circunstancias del tiempo, modo y lugar en que eh, se planeó el ilícito. Igualmente ilustra, eh, del nombre, el, da el nombre de las dos personas que ejecutaron el hecho en forma material. Y en la forma como se unieron el señor José Nilsson y el señor, José Nils, el señor, José Nils, el señor Acaba que, y le Montoya igualmente indica la cafetería y el lugar donde se llevaron a cabo esta reunión y las manifestaciones que ellas hicieron. Esta manifestación la hizo en presencia de su defensor y entendiendo claramente las implicaciones que ello tenía. Bien, de ahí son los actos preparatorios, pero en cuanto a los actos ejecutivos, eh, ¿quién vio a Relé, quién asegura que Relé sí estuvo ese día en el lugar de los hechos? en, cultivo, en, la, en la, por razones obvias, eh, aquí nos en el despacho que eh, ese dinero se encontraba en caja fuerte porque si no bajaba y viajaba fuera del país acá eh, y, y, entonces, a traer el En consecuencia, no que la fecha exacta en el en el de dinero de René el acompañó a una persona al banco a sacar esa suma de dinero y de dónde, de dónde sacó usted esa información, cuál es la evidencia que tiene para sustentar esa información. Acompañó a quién? Aquí yo acompañé. ¿Fue con quién? ¿René acompañó a quién? ¿A la administradora? Sí. ¿Y René estuvo en el lugar del hurto el día del hurto? fue por otro almacén sí. y la denuncia está clara y que le dijo venimos a terminar lo que se inició en la ciudad de Medellín el interrogatorio a José Milson fue y manifestó libremente, contó cómo se conocieron contó cómo fue este acuerdo de eh, para cumplir el hurto y quienes estuvieron presentes en las reuniones en las que se y manifestó, los que ingresaron al establecimiento están en nombres de mis en mis cámaras, uno de ellos es Carlos, que ingresaron y fueron los que cometieron el hurto. Ellos estuvieron presentes en el, cuando yo vine con ellos, ellos estuvieron presentes en las reuniones. para y, y no acabar aquí en estaba también en lugar de los hechos. Sí, estaba en el lugar de los hechos. Es el vigilante externo de los vehículos que se estacionan frente al establecimiento. Curiosamente, estaba retirado del lugar y, y supremamente, ni vio qué sucedió, ni que salieron los hombres, ni absolutamente nada del lugar. Y, y tenemos conocimiento que tres días posteriores no acudió a su lugar de trabajo. Y, Entonces, esta es la, este es el interrogatorio que hizo usted, que eh, eh, permite inferir que René Montoya Velázquez y, y José Gilberto Pacadaqui eh, participaron en el hecho. Vamos a darle lectura para mayor claridad en, en la decisión que se tome respecto al resultado por la señora fiscal. Sí. Eh, dice que en la fecha 31 de octubre de 2006 a las 10 y 30 en el Complejo Judicial de Paloquemao, Unidad de Seguridad Pública, Bogotá. Datos del interrogado José Emilso Moreno Palacio, con a 70 millones 471 mil 343, de 31 años de edad, sexo masculino, nacido el 10 de septiembre del 75. Es empleado en oficios varios, soltero, grado de educación tercero de primaria, hasta su dirección, teléfono. Y en el relato dice, si a manifestar este despacho si sabe el motivo de la presente emergencia, sí. Indique a qué se dedica, yo soy empleado del de almacén Casa Oriental, eh, mi patrón es el señor C y trabajo ahí hace más o menos un año. Manifieste cómo se vinculó a trabajar a ese almacén por medio de René Montoya, que fue quien me llevó, me presentó y después el patrón me contrató. Manifieste dónde, cuándo y por qué conoció al señor René Montoya. René Montoya y mi persona fuimos criados en la vereda La Salazar, en el municipio de Caicedo, Antioquia. Y él se fue cuando tenía como 12 años y nos volvimos a ver ya cuando trabajaba en Medellín. ¿Cómo era la relación laboral o está amistad que llevaba usted con el señor René Montoya? Buena hasta el día del atraco. ¿Sabe usted en el tiempo en que el señor René Montoya se ausentó para dónde se fue o dónde estuvo? Estuvo en Betulia y Medellín. Con ocasión de que se volvió a encontrar con el señor René Montoya en la ciudad de Bogotá, debido a que yo fui trasladado en febrero del almacén Casa Oriental Rux, ubicado en la calle 10B, número 366, en Medellín, a la sucursal que está ubicada en Bogotá. ¿Por qué razón o motivo se contactó usted con el señor René Montoya en esta ciudad? Porque él se encontraba trabajando en el almacén de acá de Bogotá y estuvimos trabajando desde el mes de febrero hasta hace 15 días más o menos que él dejó de trabajar en el almacén. Manifieste por qué razón el señor René Montoya dejó de laborar en el almacén y se si sabe usted por qué motivo? Él dejó de trabajar porque se presentó un atraco en almacén del señor Mohamed eh, Nahuaz el 4 de octubre más o menos a las 11 de la mañana donde se robaron 29, mil, 29, eh, 29 millones 500 mil pesos que se encontraban en la caja fuerte que está ubicada en una pieza del segundo piso del almacén y el señor Mohamed creó creo que... Pensaba que René era el que se los había robado y por eso lo despidió. Manifiesta este despacho si usted tiene conocimiento si el, el señor René Montoya tiene algo que ver con el hurto que se presentó o qué personas pueden tener relación con él mismo. Sí, porque el señor René me dijo que en la caja fuerte había una plata y que no la rodaran, que no, debe ser, Aquí dice que no la robáramos, entonces le dije que eso era muy peligroso. Él me dijo que no, que eso no había problemas. Luego fue ahí donde me dijo que teníamos que reunirnos con el senador Gilberto en el barrio de Ciudad Roma para que él nos presentara a otras personas y que eran quienes iban a participar en el robo del almacén, entonces nos fuimos para la reunión y cuando estábamos reunidos me dijo que no era solamente atraco sino también para secuestrar al dueño del almacén, entonces yo les dije que en eso yo no participaba porque eso era muy peligroso que me sacaran a mí de eso que yo no participaba. Ahí fue donde me dijeron que así yo estuviera de acuerdo o no, ellos entraban de todas maneras y que si yo ponía resistencia o alguna cosa que dijera, me apoyaban. Y que si la policía se llegaba a enterar que ellos tenían que ver con eso, yo era el culpable y de me dijo que él sabía dónde vivía toda mi familia. Y los mataron y después me mataron a mí. ¿Cuántas personas participaron en esa reunión? Eh, Manifieste cuántas personas se reunieron en ese sitio. Ese día nos reunimos cinco personas. René Montoya, Gilberto el cerrador de la cuadra, Alonso, Carlos y mi persona. Alonso y Carlos fueron dos que entraron al almacén el día del robo con los cuchillos y el cerrador, mientras tanto, se fue para otro lado. Manifieste si sabe usted se repartieron el trabajo para cometer el hurto. rené era el que tenía que avisar al celador cuando podía entrar y el celador le decía a Carlos y a Alonso para que ellos entraran aunque después de la reunión que me llevó rené yo no volví a saber nada de las reuniones ni nada de eso rené me decía a mí que todo iba bien y yo le decía a él que yo no quería saber nada de eso del secuestro que si se robaban la plata me dieran yo le decía que, que si se robaba la plata me dieran mi parte, pero mi me seguía insistiendo en de el secuestro y yo le decía que no, que entonces mejor no. Entonces él me empezó a amenazar que no fuera a decir nada o que allá sabía que me pasaba a mí o a mi familia. Manifieste si participó en de posteriores al hurto, si sabe si se realizaron y quienes participaron. Yo no participé, pero René me, con, me contó que se habían reunido. Mediante qué medio de comunicación tenía contacto René Montoya con los demás partícipes. Por llamadas teléfono celular número 316... 653-1207. Además también puedo darles los números de los otros que son de René. 313-36... 313-363-4746 3, y 316-667-19... Eh, sí, 316-671-9326 que era el número de donde nos llamaba René y creo que no está a nombre de él, el de Carlos 311-871-0800 y el de Alonso 311-498-6137 ¿Manifieste si recibió usted dinero producto del hurto que se realizó al almacén del señor Mohamed Mawaz? Contestó, no, yo no he recibido ni un peso. ¿Usted va a manifestar si le ha recibido usted al reno a los demás partícipes lo que le correspondía por la realización del hurto? Sí, yo estuve llamando a Gilberto el cerador para que me muera mi parte y él me decía que la tenían los otros manes y que él llamaba y no le contestaba. ¿Manifieste por qué no dio ninguna información? a las autoridades o a los investigadores que atendieron el caso en su momento porque me tenían amenazado y de pronto mataron a mi familia o a mí. Manifiesto si sabe usted dónde se pueden ubicar a las personas que participaron en el hurto. René sé que está en Medellín, pero no sé a dónde. El celador, Gilberto, sí ha estado trabajando en la cuadra y Alonso lo consiguen con el celador porque creo que son familiares. Eso escuché. ¿Puede usted ubicar el lugar donde se reunieron por primera vez? Sí. ¿Me, si me llevan al y que hay en Ciudad Roma, ¿puedo decirles dónde es? Pero la dirección no la hace. ¿Tiene algo que agregar, corregir o mandar? No, pero estoy dispuesto a colaborar en lo que me requieran. Bien, hay firmas. Entonces cuando el señor José Moreno se refiere a Gilberto, es a Gilberto, debe eh, ser Gilberto Pacabaque, ¿no? Porque en ninguna parte aparece que lo no señala, pero sí dice que se trata del celador de la cuadra. Sí, se lo a es Gilberto Pacabaque Pineda. En las direcciones que se van a suministrar para las órdenes de captura doctora tenemos conocimiento y pues de verificación, señor José Hberto Pacabaque, reside en la carrera 89A, número 71 a 44, segundo piso. Y el señor René Montoya tenía dirección aquí en Bogotá, pero eh, no se encuentra en la ciudad de Bogotá, aparece en la ciudad de Medellín, en la carrera 58C, 81F, 58, C número 81, F58, Ciudad de Medellín, Antioquia. Muy bien. Bueno, escuchaba la señora fiscal y visto las evidencias eh, que ha presentado y que se encuentran debidamente identificados eh, los señores de Montoya Velázquez y José Gilberto Pacavate Pineda que hay um, una declaración um, por parte del señor José Emil Moreno Palacios señala eh, directamente a estas dos personas como eh, eh, eh, coautores eh, del hurto ocurrido el día 4 de octubre de 2006 en la diagonal 109 1872 72 donde eh, se llevaron eh, dinero en efectivo por 28 millones de pesos y otras eh, pertenencias eh, de acuerdo a las circunstancias de tiempo no y lugar que ha expresado la Fiscalía. Entonces, esa declaración, en tratándose de que es el senador del lugar y que ha dado información objetiva respecto a la forma como se vino eh, planeando este acto um, delictivo, de acuerdo con lo eh, expresado por la Fiscalía, hurto calificado con circunstancias eh, de agravación. Y otro despacho que se dan las circunstancias y motivos fundados eh, para restringir la libertad de estas personas a efectos de que comparezcan en, a en las actuaciones judiciales eh, que expone la Fiscalía, eh, específicamente la imputación y las que se deriven de esta considero el despacho pues que esa declaración es creíble por la forma razonada y coherente en que expone eh, las circunstancias como se pueden eh, suceder los hechos anteriores concomitantes y subsiguientes a las circunstancias en materia de investigación. En ese orden de ideas eh, se emigrará la correspondientes órdenes de captura, la primera contra Rene Montoya Velázquez con cédula las 70 millones mil Nacido el 6 de septiembre de 1977 en Caicedo, Antioquia. Y contra el señor José Gilberto Pacabaque Pineda. Consejo de Ciudadanía, 79.631.525. Nacido el 15 de enero de 1968 en Soracán, Bellacá. Y según las eh, características... Eh, que aparecen en su eh, tarjeta eh, de cada pilar presentada en fotocopia por la señora eh, Fiscal, así mismo como en, en la tarjeta como las demás eh, descripciones eh, morfológicas que aparecen en la misma el motivo de la captura es para que comparezca a las diligencias eh, que determina la fiscalía eh, específicamente la imputación y las que se deben de eh, la misma en ese orden de ideas quedan tomadas las solicitudes eh, eh, hechas por la fiscalía de eh, pedir orden de captura eh, para eh, dos eh, de las personas y, eh, se afirma participaron en el hurto calificado y agravado ocurrido el 4 de octubre de 2006 en la reunión 109-1872. No siendo del objeto de objeto la presente, damos por terminada la diligencia. Eh, se entregarán por Secretaría las dos órdenes a la señora fiscal para que la entregue al eh, órgano policial pertinente para eh, su ejecución. Gracias. Gracias.